Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo también voy a hablar en castellano porque así parece que nos hacen algo más de caso, ¿verdad? Continúa en castellano. El constituyente decidió dejar abierto el modelo territorial del Estado. ¿Por qué? Ciertamente no, no se resolvieron por el constituyente ciertas tensiones que subyacían al, al, a lo que tenía que ser el pacto por el modelo territorial. Pues quedaron cuestiones abiertas que el desarrollo posterior constitucional ha ido construyendo y, y, y determinándose en un modelo territorial definido, en algo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad. Es decir, el Estado de las autonomías no está escrito en la Constitución, pero está escrito fuera de la Constitución en lo que se llama el Bloque de Constitucionalidad, que está formado por, está formado por eh, las decisiones normativas más importantes, esenciales, que tienen que ver, que ver con el desarrollo del Estado de las autonomías y en gran medida también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esta es la cuestión, y es que el hecho de que la Constitución dejara abiertas tantas cuestiones han convertido eh, la cuestión territorial en objeto de controversia permanente, que a menudo incapaces las instituciones democráticas de solucionarlo en términos políticos se han convertido en litigios ante los tribunales. Así pues, las tensiones irresueltas en el modelo constitucional, que están alimentadas por las distintas pretensiones que han surgido tras la valoración de la práctica, de la práctica del Estado de las Autonomías, permanecen y afloran cada vez que se pone en cuestión la, el modelo territorial del Estado. Y la cuestión catalana es un ejemplo paradigmático del fracaso de las vías políticas para solucionar un conflicto de carácter territorial. Y no puede negarse que existe una crisis constitucional de modelo territorial eh, del Estado. Tenemos un Parlamento y un Gobierno autonómicos, los de Cataluña, democráticamente elegidos y según los cauces constitucional y legalmente establecidos, que reniega que reniega de la autoridad de las principales instituciones garantes de la constitucionalidad, que adopta propuestas normativas que se califican como delictivas, que desafían, que desobedecen la legitimidad del poder de los órganos del Estado para hacer cumplir el derecho. Esta situación no puede describirse simplemente como un convendio de acciones antijurídicas. Esto es una crisis constitucional y negarlo es una irresponsabilidad. Así pues, esta crisis constitucional tiene una dimensión profunda, una dimensión profunda que tenemos que atender. Y en, en, en la tarea de atender esta crisis profunda, lo que nuestro grupo plantea es un cambio de paradigma para la resolución de los conflictos territoriales que hemos llamado derecho a decidir. ¿En qué consiste el derecho a decidir? Bueno, pues el derecho a decidir sabemos desde luego lo que no es. Y El derecho a decidir no es el hecho de imponer una solución al margen de la voluntad de las personas concernidas, ni por violencia, ni por coacción y tampoco a través de formas autoritarias de imposición del derecho. Eso no es el derecho a decidir. ¿Qué es el derecho a decidir? Pues viene a ser la confluencia de tres elementos esenciales. Uno, la expresión democrática de la voluntad de un territorio. Dos, el procedimiento legalmente establecido a través del cual garantizar que esa decisión pueda tener, eh, que, que, se pueda, que garantice la ejecución de esa expresión. Y tres, el respeto y la consideración de los intereses de todas las partes que están afectadas por esa decisión. En definitiva... Este nuevo paradigma se asienta a la aceptación de que un sistema democrático, en un sistema democrático no es posible actuar en contra de la legalidad, pero que la legalidad está sometida al respeto de la legitimidad democrática, de forma que la voluntad de secesión de un territorio no puede ser irrelevante para el conjunto de España. Y estoy repitiendo las palabras de la Corte Constitucional canadiense, que es el señora. referente estupendo que se maneja en todos los ámbitos jurídicos y políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora